Hola, ¿cómo están? Está haciendo mucho calor. Llegué a Río, Chiyaneiro. Voy a tomar este bus y voy a ir de una vez a la playa Copacabana para que veamos cómo es. Entonces no voy a hablar más y voy a entrar al bus. Está haciendo mucho calor y espero que haya muchas cosas bonitas para ver en el centro. Bueno, llegamos a Copacabana, la playa de Copacabana que vemos justo aquí atrás. Lastimosamente casi no hay sol, pero igual voy a iluminar el video con mi belleza, no mentiras. Pero bueno, igual no hace calor, hace frío, eh, no hace frío, perdón, hace calor. Y bueno, solo estoy grabando para ver cómo se ve más o menos la playa. Hay muchos barquitos por allá al fondo y se ven chéveres las montañas de atrás. Cambia de siempre grabar en Monserrate Ahora tenemos las montañas de Río Y no sé por qué hay tantos barcos por allá Pero igual no creo que molesten Si quieren después vamos a nadar hasta ellos No sé si se ven en el video si se ve. Y bueno entonces Está como muy muy lleno Voy a buscar una brasileña soltera para coquetear A ver, no mentiras, tampoco no somos no estamos tan locos para el primer día Primero acostumbrarse a la ciudad y Luego a las locuras <risa> O vamos a jugar fútbol con los chicos en la playa Pero no, qué vergüenza De ser unos profesionales a la Neymar Y a ganarme Bueno, aquí está la playa, no me voy a acercar más No traje los zapatos todavía Los ensucié un poquito eh, Bueno, vamos a ver entonces un recorrido de río De, de Copacabana, pero no solo de Copacabana Botafogo, el estallo, cosas así No sé muy bien todavía lo que voy a visitar Pero visitaremos juntos todo Y obviamente habrá videos sobre qué piensan los brasileños de Colombia eh, Cosas así Sobre la gente de Brasil hablando en portugués Vamos a ver cómo falo portugués eh, Vamos a ver cómo me defiendo Bueno, veremos qué pasa Pero eso era como la introducción Bueno, para esta montaña vamos bueno, vamos a ver el Pão de Azúcar, que son esas montañas. Eh, bueno, son dos maneras de ir. Una, subir esa montañita que está detrás de mí y tomar el teleférico, o tomar desde aquí el teleférico. Pero yo prefiero hacer la parte de primero subir una montaña a pie para conocer cómo es subirla, y luego tomar el teleférico. Entonces, vamos a ir juntos a visitar este pan de azúcar, Pão de Azúcar en portugués. Bueno, voy a grabar mientras, cuando empiece, esta subida que va a ser como larga y me va a dar mucha sed me imagino bueno, estoy en medio de la selva y hay que cambiar todas esas cosas entonces, ya empieza a estar un poco difícil todo porque es como difícil, esas escalones no son tan bonitos pero chévere subir así con tanta selva que parecemos estar como en las películas de Indiana Jones o no sé cuál más, pero de muy selva a selva pero chévere, aunque está haciendo mucho calor y vi que había tal vez micos que podrían aparecer de los chiquiticos pero todavía no los he visto bueno, pues vamos a seguir subiendo y veremos cómo se ve una vez todo arriba de esta montaña selvática bueno, lo bueno es que tenemos como lindas vistas, miradores donde vemos bastante bien la ciudad a lo lejos está chévere y vamos a seguir entonces subiendo, bueno está como a contraluz Ay, me picaron las hormiguitas. Y ahora pues vamos a subir. Eh, no, no digamos arriba porque sería un mal español, pero vamos a subir y ya casi llegamos arriba para tomar fotos. Pero me dolió mucho esta hormiga que me picó. Llegamos, llegamos a otro mirador bien bonito. Donde se la playa y aquí una linda vista también de la ciudad y el cristo que se puede ver si no me equivoco, aquí bueno está el sol que nos deja ver mucho y el teleférico que va a bajar hasta la estación de teleférico bueno, ahora ya llegué, vamos a ver si puedo grabar un video subiendo para la otra montaña que voy a mostrar ahora vamos a subir, aquí está la montaña y sí, yo estoy aquí. Está muy grande el teleférico. Encontremos un buen espacio. Estamos moviéndonos y vamos a salir de este lugar para llegar a la montaña. Bueno, felizmente no tengo tanto verde Un poquito. Está arriba del pao de azúcar. Eh, entonces sí se ve muy, mucho la playa. Me, pero lo malo es que estamos como a contraluz en cada, en cada esquina. Allá se ve el, el corcovado. Y aquí se ve otra vez la playa. Bueno, vamos a ver qué se ve del otro lado. tenemos el otro lado de la, del pan de azúcar, bueno entonces, eso era el pan de azúcar, voy a bajar y después el corcovado obviamente. <risa> Hola, ¿cómo están? Está haciendo un calor impresionante. Estamos en el centro de Río de Janeiro, eh, un centro que tiene muchos comercios de todo. Es mi primera vez en el centro descubriendo. Eh, voy a ir a esas escaleras que son famosas con colores. Y bueno, mientras tanto visitando un poco... La realidad de Río que no solo es Copacabana y las playas, sino también cosas para comprar para la familia. Y entonces, si los precios son muy bajitos en el centro, mejor, porque en Copacabana todo está muy caro, pues normal, es muy turístico y muy bonito. Y ya entonces si vamos juntos a las escaleras famosas que tienen colores que cómo se llaman, ni me acuerdo. Si la verdad soy un mal turista, no sé qué voy a enseñar Brasil, pero si ni me acuerdo y empezamos mal. Pero bueno, igual, prefiero que sea espontáneo a que sea todo aprendido mi, mis discursos bueno entonces eh, me recomienda aquí no sacar tanto el celular pero yo creo que el día no es tan grave pero bueno vamos a tener precaución y vamos para las escaleras y conocer un poco del centro de Río de Janeiro, para que, vean que no solo es playa ahí está, hay también mucho comercio y mucha gente amable y que los brasileños hablan mucho, me gusta eso bueno son latinos, todos los latinos en general son amables pero sí, los, los son como les gusta mucho ayudar al turista y les gusta mucho hablar y preguntar. Me gusta eso. Son muy, muy tranquilos, pero muy curiosos. Bueno, vamos a las escaleras juntos entonces. Primero voy a preguntar dónde están. Nos encontramos delante de una, parece una pirámide, que es como la. ¿Cómo se llama? La, la arquí. Ay, que mi portugués es malo. Arquidioses del Río de Janeiro, arquidioses. Vamos a entrar y vamos a ver cómo se ve desde adentro, pero si sí está muy grande. Y vamos a ver cómo se ve desde adentro, pero está bastante bonito y es gratis, obviamente, entrar felizmente. Bueno, hay que dar una oferta si sí, somos muy buenos creyentes, lo que somos, eso deseo. Bueno, aquí estamos en la iglesia, está chévere, y arriba también está bastante grande y sí, hay muchas personas, de personas turistas obviamente y se ve bastante bonito y bueno, ahora vamos a ir para las escaleras que son también muy, muy bonitas entonces está muy chévere el lugar pero está haciendo un calor que quita mucho mucho eh, pues no ánimo, mucho cansancio da, da mucha sed entonces si, sí, esa es la... ¿cómo se dice? la comunicación bueno, se llama como los arcos los arcos de Lapa barrio Lapa, aquí dice lo, de que lo que leía y que leía muy mal, que es... Bueno, estamos en Lapa, eso es el barrio que está para mí en el centro, porque creo que el barrio se llama Lapa y el otro se llama Centro, creo. Ahora vamos entonces para las escaleras que también están en Lapa y vamos a ver si sean tan bonitas como en la realidad, creo que es un chileno, un artista que lo hizo, pues vamos juntos y vemos cómo es bueno ahora si, preguntar en portugués voy a preguntar a ver, el señor tarde sabe cómo se, se llama el dónde están las escaleras ¿vos sabe dónde está las escaleras do lapa después del arco de la lapa y caminhando caminando aquí se puede ir a okay. gente vai sair no arco, vai atravessar duas pistas e chegar na cadeira. Mas as pessoas podem caminhar aqui? Pode, aqui é ali, ah, okay. vai sair lá nesse okay. dia. Okay. Muito obrigado. Okay. Bom, bueno, se os brasileiros são muito amáveis, então tenho que passar por este caminho e ver para ir a as escaleras. Bom, bueno, nos vemos quando lleguemos. Estamos com essas, como parece um... Ai, merda ai carros que passam. É... Como um que? Um aqueduto parece um poquito de los romanos. Bueno, estoy cerca de las escaleras pero quería mostrarles un poco de esos acueductos. Bueno, lo malo es que hay mucha gente durmiendo debajo, pero parece que hay mucha policía, pero de noche no sé cómo será acá. Seguimos entonces en el barrio Lapa y vamos a ver también arriba cuánto cuesta como un bus que sube arriba de esto, bueno, de lo que mostraba del acueducto. Un bus para turistas, obviamente. parece como una chiva. Entonces vamos ahora a ver eh, arriba de esta calle a ver qué se encuentra eh, para ver eh, entonces sí, el, el bus y sobre todo ver esas escaleras que ya estamos cerquita entonces no se vayan sin mí estamos en las escaleras están muy famosas y muy llenas bueno vamos a subirlas y ver qué hay arriba para ver creo que arriba está el bus que se llama como uh, bondiña kind of, eh, algo así y vamos entonces a ver qué, qué hay arriba pero si sí, la verdad pensaba que estaban más pequeñas esas escaleras y obviamente las pensaba mucho más vacías que, bueno, nos subiremos sin caer. Cuando uno sube la montaña de Monserrate, eso está muy, muy fácil de subir, aunque si sí, el calor está más grande. Entonces, sí, vamos a ver qué, qué encontramos. Ya estamos subiendo mucho, mucho. Y entonces, si sí, será como un artista chileno que, que las pinto esas, calores, que se ven hermosos, pero no sé cómo harán para dejarlos tan limpios, porque obviamente cuando la gente camina se puede deteriorar. No sé si las limpian y las mejoran cada año. Bueno, estamos subiendo. Si tienen vértigo, qué pena. Yo tengo sed. Bueno, creo que allá arriba debe haber agua. ¿Cómo está? Hoy, Pipoy. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo? de Brasil? Soy de Angola. Angola, para ah, sí. portugués también. Claro. Ah, bueno, un angolense para saludarlos. ¿Cómo aquí Daniel, com quem? Meu criado. Cheguei Se... de. Seu filho. Meu criado. Criado. Isso. E... Como irmão? E o mando da minha esposa. Ah, entendi. Como vai? Deixa eu dizer que de. Tudo <risos> bem. Como vai? Ah. Boa, até logo. Obrigado. Chão. Ah, bom, bueno, gente de Angola que nos saludou. que eles também falam português, que el idioma que todo el mundo, bueno, que a Brasil, perdón, no todo el mundo, Brasil, Angola y Portugal sobre todo son, creo que también tiene otro país africano que habla portugués, ya estoy cansado, y más con el brazo para tener el, el celular que no traje la, el palillo, uy, eso este no deja ver nada, bueno, falta todavía esto, y subimos esto, pero bueno, como decía, no me voy a quejar que hay cosas peores, ah, arriba está la bandera de Brasil, chévere, y no hay mucho aire entonces eh, se, se llaman las ay no sé hablar portugués me da pena escadera algo así Gilapa eh, otra vez el barrio bueno tal vez tiene otro nombre también pero si sí, tengo que repasar mi portugués porque hasta ahora me equivoco en cualquier cosa que les presento felizmente se puede poner el comentario abajo para corregirme pero sí, soy muy mal comentarista. Pero bueno, cuando no hay mejor comentarista, toca a los malos. Y bueno estamos todos gratis en YouTube para aprender. Bueno, ya, estamos súper arriba. Se ve ser de la vista, ¿no? Imagínense alguien que se caiga una bolita así. <ríe> Sería peligroso. Eh, bueno, a ver, estamos llegando, llegando. Y ahí está la bandera de, de Bosnia, creo que es de gobina y entonces faltan como 10 escalones y ya, estaremos muy bien bueno aquí como personas que hacen una pausita y aquí entonces falta poquito y vamos a ver que hay arriba bueno voy a hacer una pausa, es un poco flojo y ya después les digo que hay arriba se acabó la flojera, seguimos sin caer y llegamos arriba para ver qué hay, ah, está aquí la torre Eiffel me gusta París, así que llegamos también a Francia un poquito bueno, es que hay muchos mensajes, escritos en italiano, en español, en eh, obviamente y ya, entonces vamos a ver lo que tenemos arriba, pero ya, hemos hecho lo más difícil y entonces arriba vemos que dicen las flechitas para las direcciones y bueno no fue tan complicado la verdad bueno también hice una pausa entonces ya aquí está todo lo que sé pero bueno está la curva que va a la derecha y estamos arriba ¿Qué? ¿Qué dicen? A ver. bueno ahora voy a ver cómo se hace para hacer el bus que vimos eh, arriba del viaducto pero primero voy a descansar otra vez porque okay, me hago el duro diciendo que no fue tan cansado pero si lo fue un poquito entonces ya nos vemos un poquito después no sé dónde todavía vamos a ver a dónde nos lleva el viento yeah, yeah, yeah.